Os presentamos a Álvaro. Hola Álvaro. Álvaro es un chico que se interesa mucho por los problemas ambientales. Es consciente de que hoy en día está en las manos de todos luchar contra el cambio climático para conseguir una sociedad mejor. ¿Verdad Álvaro? Por ello Álvaro presta atención a su consumo en cuanto a los alimentos que compra, la ropa que viste o el transporte que utiliza a diario. Pero Álvaro desconoce el creciente impacto de la tecnología en su día a día. Álvaro ha estado esperando largo tiempo la salida al mercado del nuevo smartphone de su marca favorita. Como le gustan mucho estos dispositivos, suele cambiar de teléfono cada dos años para estar siempre a la última. Lo que ocurre, Álvaro, es que la manufactura de tu nuevo smartphone requiere de la extracción de minerales raros no renovables. Minerales raros porque son muy difíciles de conseguir. Los gases de efecto invernadero emitidos a lo largo de la fase de extracción, fabricación y el transporte del producto final representan casi el 90% de las emisiones generadas por el nuevo dispositivo a lo largo de todo su ciclo de vida. El 10% restante se corresponde al periodo de uso, como cuando el teléfono está cargando la batería. Hoy en día, Álvaro, nuestros dispositivos tienen cada vez baterías más eficientes. El problema es el aumento de aplicaciones de nuestro smartphone y su creciente consumo energético. Por ejemplo, cuando navegas por internet con tu teléfono, multiplicas por 9 las emisiones de CO2 de tu smartphone, especialmente debido a la visualización de vídeos en la red. Es decir, aunque los teléfonos son cada vez más eficientes energéticamente, consumen sin embargo más energía debido al uso que les otorgamos. Para visualizar cualquier vídeo, nuestro teléfono tiene que conectarse a Internet y así a los grandes centros de datos donde el archivo de vídeo está alojado. De este modo, la información toma ahora el sentido contrario para llegar finalmente a tu teléfono. Actualmente, el vídeo representa sobre el 80% del tráfico de datos mundial y está fundamentalmente distribuido en cuatro usos principalmente. Películas y series, YouTube, redes sociales y pornografía. Internacionalmente, el impacto energético de la transferencia de datos en Internet ha aumentado y se calcula que, si sigue a este ritmo, las emisiones producidas por la digitalización supondrán el 7% de las emisiones globales de CO2 en 2025, lo que supone tanta cantidad como la generada hoy en día por todos los automóviles existentes en el mundo. Los recursos finitos de nuestro planeta no podrán soportar esta evolución, así que, para controlar nuestro impacto medioambiental tendremos que prestar de una vez por todas muchísima atención a la forma en la que utilizamos internet y así determinar qué usos son los más esenciales y en qué cantidades. Álvaro está comenzando a cambiar sus hábitos. En primer lugar ha llegado a la conclusión de que el nuevo smartphone en realidad no era más que un capricho y sus ventajas son más bien limitadas respecto al dispositivo que ya utiliza. Además, ahora visualiza cada día como máximo una hora de vídeo en streaming y cuando ve repetidas veces una película o lee un documento, se lo descarga en su ordenador para no tener que conectarse y acceder al material una y otra vez. Por cierto, el visionado de este vídeo habría emitido cerca de 8,7 gramos de CO2. ¿Preparado para hacer el cambio?